...una intervención denominada Flash eh, MOV... Eh, ...donde se convoca a, a partir de, del Consejo Regional... ...de la Cultura y las Artes... ...a la Asociación de Cuequeros de Magallanes Austral... ...y también eh, a la agrupación folclórica del Hospital Clínico de Magallanes... ...y eh, se logró dar eh, en esta mañana de, de día miércoles... Un, ...una grata sorpresa a los usuarios del de, de hospital... ...quienes con mucho agrado vieron, digamos, esta, esta intervención... ...de pies de, de cuecas donde alegremente se pudo eh, festejar las fiestas patrias... ...y también cambiar un poco la rutina habitual de, del hospital... ...así que felicitaciones a todos los que participaron... ...en esta hermosa actividad de fiestas patrias". La mañana, con la pluma en la mano, la Sebastián era excelente, sí, eh, se vio por la reacción de la gente La misma gente, yo creo que aprendió más que si hubiéramos bailado vestido de voce, porque La gente no lo esperaba, yo creo que se rompió el esquema Y creo que eso era la finalidad de hacer esto Me pareció algo novedoso, sumamente entretenido una forma distinta de llevar la cultura hacia nuestra comunidad y principalmente los mismos pacientes que nosotros atendemos, como somos funcionarios de este hospital. Eh, una forma distinta y entretenida, novedosa de, de, de llevar nuestra cultura y empezar estas fiestas patrias. Muy bonito. Ojalá que siempre haya perdón, entretención, igual, porque uno acá hay que esperar y escuchar a las personas. Muy lindo. Bien, ojalá que siempre lo hicieron Está muy bien. Y justo ya llegando ya no está... Me gustó mucho, estaba muy buena.